Calma, calma, calma, Entre almas que se ven A espaldas Mientras cuerpos que se unen Se usan y se aman Deslumbran Siempre esperas más Y para nosotros solo existe Un más Allá Vengo como el viento Sin aliento Y miento Dulce, dulce, dulce Se siente y se luce La llamada A veces quiero esconderme Perderme y hacerme perdonar De tus veces Tú y tus preguntas Verdades que nunca fallan Ni faltan Y yo que nunca logro Explicarme y decidirme Despedirme cómodo De miedo, miedo de estar Como venimos Calma, calma, calma Entre almas que se ven a espalda Mientras cuerpos que se unen, se usan y se aman y deslumbran Y siempre esperas más y para nosotros solo existe Quiero esconderme, perderme y hacerme perdonar de tus besos de tus besos de tus besos, tú y tus preguntas. Verdad es que nunca. en hacer cómodos de miedo, miedo de estar